Genio Leslie. Te quiero Leslie. ¿Cómo le pifiaste en una? Me, me, me hizo a la mañana Leslie. Bueno. Voy a... Chao. Vamos Leslie. Leslie. Vamos Leslie. Vamos Leslie. Pudiste. Lo terminaste. Bueno. Vamos con esto entonces. Tenemos. Eh, supongo que este es el orden. Mira, me encanta. Qué genio, vamos, Leslie. Un genio, Leslie, un genio. No, no, un genio. La verdad, un genio. Bueno, actriz de reparto: Jessie Buckley. Que de alguna manera fue un poco la sorpresa. Ariana de Bosé, por Wesa Story. Judy Dench, Belfast. Kirsten Dance por The Power of the Do. Y Aung Janue, Ellis por King Richard. Es que siempre, siempre con esto es como lo que yo quiero. Y lo que yo supongo que va a pasar. Va, voy a hacerlo así. Yo supongo que esta categoría la va a ganar... Eh, Ariana de Voces. Supongo. Es lo que yo creo que va a pasar en... La premiación. En la ceremonia. Me encantaría... O sea, si me preguntan a mí, para vos, Seba, ¿quién tiene que ganar esta categoría? Jesse Buckley. Para mí Jesse Buckley. Y miren que The Lost Daughter no me gustó. La película no me gustó. Pero si hay algo que tiene esa película para destacar son las actuaciones. Y Jesse Buckley la rompe. Así que para mí va a ganar Ariana de Bosé. Pero debería ganar, en mi opinión, Jesse Buckley, diseño de vestuario, Cruella, va a ganar Cruella seguramente, y si me preguntan a mí, está complicado también, porque viéndolo así en frío, Cyrano no se estrenó todavía en Argentina, así que no tengo idea, pero por lo que se vio en los avances, del vestuario es un fuerte bastante grande. Tung, todo lo técnico Que es básicamente en Todo lo que tiene nominaciones Debería ganar Naimerali De Tiene buen vestuario, pero no sé si es lo que más Destaca, y Wesa Story y, y tiene muy buen vestuario Creo Que va a ganar Cruella Y personalmente Le pongo mis fichas A Cruella Creo que Es que es una categoría muy es muy complicada. Sonido. Y. Doom. Definitivamente. No vi de acá. Bueno, en lo anterior no había visto Cirano, Nada más. Sí. La única que me falta ver de esa categoría es Cirano. Y en este caso no vi Nota en To Die que. Bueno, se estrenó pero no la vi. Porque no vi ninguna de las anteriores de James Bond. Entonces es como que no, no quería Colgarme para ver esta película sin haber visto Las anteriores, que son varias Pero sin haber visto No Time to Die Creo que Doom Estoy entre Doom y Belfast Pero creo que Doom, en ambas ¿eh? En lo que creo que va a pasar Y en lo que yo quiero que pase Doom va a ganar esta categoría Banda Sonora, acá me llevé la sorpresa Primero De Mares Paralelas De que esté ahí Que no lo digo como porque está ahí, no, no vi la película así que todavía no puedo opinar sobre eso, pero me, me sorprendió, no la esperaba y me sorprendió que no tenga doble nominación Johnny Gringold porque lo que hace en Spencer, la banda sonora de Spencer es espectacular pero bueno, lo nominaron por the Power of the Dog igual no va a ganar, es obvio o sea, esta categoría la tiene que ganar Hans Zimmer es de Hans Zimmer. Es de Hans Zimmer. Eso es lo que yo quiero. Ahora, en cuanto a lo que va a pasar... No sé. No le tengo confianza a la Academia. Pero yo creo que sí. Se lo deberían dar a Hans Zimmer. Se lo merece. Guión adaptado. Primera nominación por Coda. Vamos, Coda. Drive My Car. Doom. The Los Daughter. Y The Power of the Dog yo creo que va a ganar de Power de the Dog. Ahora, en cuanto a lo que yo quiero que gane... Coda, Definitivamente. Más que nada porque en cuanto a guión adaptado tenés que tener una idea del guión original, ¿no? En el caso de Doom, yo sé, no leí el libro, pero sé que es muy complicado para adaptar ese libro, entonces es un puntazo. La verdad, haber adaptado algo tan complicado, pero realmente Acá tengo la ventaja, en algún punto, de haber visto la original de Coda, o sea, la película de la que es remake, digamos. Para mí debería ganar Coda esta categoría, pero siento que se lo van a dar a The Power of the Dog. Guión original, la otra categoría importante que, que, que tiene importancia en, en la categoría de dirección. Bueno, de hecho, eh, estoy diciendo eso, pero West Side Story no estuvo... En las categorías de guión. Y Steven Spielberg sí estuvo nominado. Así que tan así no es. Pero bueno. Tenemos Belfast, Don Up King Richard, Liquorice Pizza y The Worst Person in the World. Para mí. Debería ganar The Worst Person in the World. Como mejor guión original. ¿A cuál se lo van a dar? La verdad. Estoy muy perdido. No sé. Eh, si no es por elfas es por Licorice Pizza, pero puede ser que se lo den a Don no Luca. Igual yo quiero que gane The Worst Person in the World, actor de reparto, actor de reparto. Debería ganar Cody Smith Mafit, pero me encantaría que se lo den a Troy Kotsur por coda. Aunque es una categoría bastante peleada. De alguna manera. Edición, me sorprendió que esté TikTok Boom, pero la verdad que sí, tiene muy buena edición y no me sorprendería que gane TikTok Boom, aunque creo que se lo van a dar a Doom. Sinceramente, creo y quiero que se lo den a Doom. Maquillaje y peinado: Coming to America, Cruela, Doom, The Eyes of Tamifay y House of Gucci. Esto es muy de maquillaje y peinado y generalmente nominan cuando hacen en algún personaje una, digamos, caracterización bastante representativa. Está complicado, está peleado. Yo me tiraría por... A ver, yo pienso que se le tendrían que dar a Doom. Perdón por ser un fanático de Doom, pero creo que se le tendrían que dar a Doom. En cuanto a quién se lo van a dar Y estoy entre The Eyes of Tammy Faye y House of Gucci Mejor película animada Para mí tiene que ganar The Mitchells vs The Machines Para mí una de las mejores películas de 2021 Pero no se lo van a dar O sea, ya estoy resignado Si llega ese día a ganar The Mitchells vs The Machines Yo voy al obelisco a festejar Solo, pero voy porque... Se lo recontra merecen. Miren esos nombres. Phil Lord y Christopher Miller. Phil Lord y Christopher Miller. Son dos de las mejores personas del universo. Corta. Hicieron maravillas. Esta película es una maravilla. Se merece este Oscar. Se lo merece. Pero vengo de varias decepciones. En específico en esta categoría. Con Klaus. Con Cubo. <ríe> Así que no... Me voy a ilusionar, pero para mí se lo tendrían que dar a The Mitchells vs The Machine, aunque creo que va a ganar encanto. Que no me gustó. Canción original: Via Live de King Richard, Dos Oruitas de Encanto, Down to Joy de Belfast, No Time to Die de No Time to Die y Somehow You Do de Four Good Days. Esa me sorprendió, no la tenía ni ahí de que podía estar. Acá, mi favorita. Aunque no me haya gustado la película, sí me gustó la canción y creo que debería ganar dos oruguitas. No sé a cuál se la pueden llegar a dar. Yo supongo que podrían ir a la de 007 y dársela a No Time To Die. Pero me sorprende que no esté Just Look Up de Arena Grande. Efectos visuales. Doom. Free Guy. Free Guy. Igual me, O sea, no tiene malos efectos Hay que ser sincero. No me gustó tanto la película, pero no tiene malos efectos No Time to Die Acá lo mismo no la vi Pero se venía hablando de que en efectos Podía estar Shang-Chi y Spider-Man No Way Home. Me sorprende lo de Shang-Chi O sea, hicieron cierta campaña Para que Shang-Chi esté nominada En varias categorías Y no sé si los efectos son su fuerte de hecho una de las cosas que no me gustaron fueron esas escenas en las que se notaban un poquito la, las pantallas verdes pero la verdad que sacando eso bueno bien mira ahí por Shang-Chi, la verdad que merecido o sea no me gustaron algunas cositas pero la verdad que merecido pero Doom Doom o sea Efectos, debería ganar Doom y yo creo que se lo van a dar a Doom, claramente. Fotografía, uff. Fotografía y diseño de producción. Exactamente, pero exactamente, ahí lo están viendo. Las mismas nominadas. Doom, la de Merali, de Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth y Wesa Story. Dije que iban un poco de la mano. Así que, yo creo, o sea, yo quiero que se lo den a Doom, ambos premios, fotografía y diseño de producción. En fotografía creo que se lo van a dar a Doom, aunque se habla mucho de The Tragedy of Macbeth, que se ve bastante bien en los trailers, no vi la película todavía, así que no puedo opinar 100% sobre eso, pero en cuanto a fotografía se ve bastante bien, así que podría estar The Tragedy of Macbeth ahí, pero por alguna razón siento que le van a dar premio a The Power of the Dog, aunque me encantaría que se lo den a Doom. En cuanto a diseño de producción, me encantaría que se lo den a Doom, pero siento que no y se lo puede llevar, la verdad. Película Internacional, Drive My Car de Japón, Flea de Dinamarca, The Hand of God de Italia, Lunana a Jack in the Classroom de Bután, Esta era la que me sorprendió cuando la escuché como ¿Qué onda? Y The Worst Person in the World de Noruega No vi Drive My Car, la tengo que ver Y es una de las grandes favoritas, de hecho Tiene varias nominaciones, así que Posiblemente gane Drive in My Car En cuanto a lo que yo quiero Y por lo que vi, que tampoco fue mucho Vi The Hand of God y The Worst Person in the World Voy por The Worst Person in the World Para mí tiene que ganar, al menos es mi favorita. Actor principal. Javier Bardem por Pink de Ricardos. Benny Comerbach por The Power of the Dog. Andrew Garfield por tick tick Boom!* Will Smith por King Richard. Y Denzel Washington por The Tragedy of Macbeth. Andrew Garfield. Andrew Garfield para mí se lo van a dar y para mí tiene que ganar. Ojo que puede ser que se lo den o a Will Smith... Por ser will smith que todavía no ganó un oscar y ya tiene bastantes años en cuanto a actuaciones o a denzel washington que siempre está ahí denzel washington nominado pero así como siempre está no sé es como que siempre está pero no gana que ya estaría bastante no pero no sé siento que pueden ir entre benny cumberbatch o will smith y ahí podría ser Benedict Cumberbatch Tiene chances Pero para mí Andrew Garfield Para mí Andrew Garfield Y acá también, para mí Kristen Stewart Están en actriz principal Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye Olivia Colman por The Lost Daughter Penelope Cruz, que me sorprendió, por Madres Paralelas Ahora no la esperaba Nicole Kidman por Bingo Ricardos Y Kristen Stewart por Spencer Y bueno, Kristen Stewart Para mí va a ganar Kristen Stewart Debería ganar Christian Stewart, no vi todas, así que no puedo opinar tanto, pero Christian Stewart se lo merecen por Spencer. Dirección, me sorprendió acá la otra gran ausencia. Primero Ariana Grande con Jazz Look Up, y ahora Denis Villeneuve. No está Denis Villeneuve en dirección. Me sorprendió a lo de Steven Spielberg, no porque no se lo merezca, sino porque pensé que no lo iban a nominar, simplemente... Y me sorprendió mucho más que no esté Denis Villeneuve Que era mi favorito Se me cayó mi favorito Que ni siquiera está nominado Así que ahora A ver Todo apunta a que va a ganar Jay Campion Por The Power of the Dog En cuanto a lo que yo quiero Y me falta ver My Carp. Pero en cuanto a lo que quiero la verdad Que me gustaría que se lo den a Kenneth Branagh Sorprendo ahí, ¿no? No se la esperaban, pero... La verdad que lo de Kenneth Branagh en Belfast fue muy bueno. Y es una película muy linda, la verdad que me gustó. Tiene una muy buena dirección, así que voy por Kenneth Branagh, aunque siento que se lo van a dar a Jane Campion. Y la categoría más importante, que espero que este año la dejen para el final. <risa> Mejor película. Belfast, bien. Coda, muy bien Coda. La verdad que... Me alegra que esté en esta categoría. Tiene varias nominaciones. Tiene actor de reparto. Tiene guión adaptado. Así que bien, Categorías en las que se esperaba que Coda esté. Coda está. Así que me alegro mucho. Una muy linda película. Don't Look Up. Drive My Car. Doom. King Richard. Licorice Pizza. Nightmare Alley. The Power of the Dog. Y Wake Size Story. Para mí... La Academia se lo va a dar a The Power of the Dog, porque es algo hasta lógico que gane dirección Jane Campion, gane película The Power of the Dog. No pasa siempre, no pasó con La La Land, lamentablemente que bronca, pero este año creo que va a pasar. Ahora, en cuanto a lo que yo quiero, déjenme pensar, déjenme pensar hasta marzo, porque la verdad que está muy complicado, está muy complicado. De acá todavía me falta ver Drive My Car Por suerte me falta ver Drive My Car Porque de 10 películas vi 9 O sea, de 10 películas nominadas vi 9 películas Lo que es muchísimo a comparación de otros años Y eso es genial Y tengo Drive My Car ahí en la compu para ver Gracias Nicky. Así que me falta esa nada más Podría opinar tranquilamente De cuál para mí Tiene que llevarse el premio Pero es muy complicado es una categoría, son este año la verdad que son categorías muy complicadas muy complicadas pero para mí, si tengo que elegir ahora una, puede ser que cambie ¿eh? más cerca a, a la fecha voy a dar mis predicciones seguramente el día de, de la premiación, como todos los años, pero si tengo que ir por una película está muy complicado, lo que pasa es que la que yo quiero que gane no va a ganar, que es coda. No va a ganar, ya lo sé. Pero me tiraría por Doom. Si no es coda, es Doom. Si no gana coda, me gustaría que gane Doom. Aunque, repito, para mí va a ganar The Power of the Dog. Bueno, hasta acá las nominaciones al Oscar 2022. Y bueno, queda esperar. Queda nada más que esperar. 27 de marzo, ¿no? 27 de marzo. Me despido. Con... Ahí está. Vamos, Leslie, carajo. Genio, Leslie. Te quiero, Leslie. Como le en una. Me, me, me hizo la mañana, Leslie. Bueno, hasta acá esta transmisión. Y bueno. Hasta la próxima. Me voy con Leslie.